Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo video en este módulo sobre funciones. Como lo mencioné en el video anterior, quiero utilizar los últimos dos videos para implementar la función factorial de dos maneras distintas. En el video anterior la implementamos multiplicando uno por uno todos los números entre 1 y nuestro número cuyo factorial queríamos calcular. Esta vez vamos a aumentar un poco la dificultad del ejercicio calculando el factorial de un número usando recursividad. Una función recursiva es una función que se llama a sí misma como parte de sus instrucciones. Volvamos por un momento a la definición del factorial. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. De la misma manera, 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1, y etc. Entonces se puede decir que 5 factorial es 5 por 4 factorial. 4 factorial es 4 por 3 factorial. Y así hasta que llegamos eh, a 1 factorial, que es 1. Entonces, como lo pueden ver en este ejemplo, la función factorial de un número se puede escribir en términos de la función factorial de un número más pequeño. Matemáticamente, ambos caminos eh, van a llevar al mismo resultado, es decir, 5 factorial va a seguir siendo 120, si lo calculamos como 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o si lo calculamos como 5 por 4 factorial. No obstante, la implementación del código es bastante diferente. Esta nueva implementación va a seguir una lógica un poco diferente. En recursividad, siempre debemos partir de un caso base. Una función no se puede llamar a sí misma infinitas veces porque el programa se trabaría haciendo operaciones para siempre. En este caso, nuestro caso base es eh, el 1 factorial. Entonces, si nuestro número es 1, nuestra función debe retornar 1. No obstante, si la función no es 1, entonces debemos retornar nuestro número actual por, eh, o bueno, multiplicado por la función factorial del siguiente número en la escalera. Entonces, volvemos a llamar a la función, a la misma función que estamos evaluando. En este archivo, implementé esa lógica recursiva. Si se dan cuenta, el código es un poco más sencillo y de hecho es mucho más rápido porque cambiamos un ciclo while por un condicional if else. Eh, y acá tenemos, si nuestro número, en este caso llamado un número, es 1, entonces devolvemos 1, eh, o bueno, en este caso un número que es igual a 1. Por el contrario, si un número es cualquier otra cosa, entonces tenemos que devolver... Eh, nuestro número, un número, multiplicado por la función factorial, dándole un número menos uno, es decir, el siguiente número en nuestra escalera. Para verificar que nuestro código esté funcionando bien, vamos a evaluar la función factorial recursivo eh, en 5, y vamos a imprimir el resultado. Como siempre, vamos a ir a una, a una terminal y correr el código, es Python, código 1.py, y como pueden ver, nuestra función recursiva nos vota 120, que es lo que esperábamos para 5 factorial. Bueno, con eso terminamos este módulo de funciones. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido una que otra cosita. Mucha suerte con los siguientes módulos, futuros programadores, y hasta pronto.